Nuestro querido amigo el doctor Nelson Rosario, director provincial Luis de Salud. Rosario. Bueno, solamente... Este hace tanta entrevista, Nelson. En <ríe> es, <una, ríe> es una letra, la pero lo que trajo bonita fueron las mediecitas. Usted enfoca, <ríe> dale un club sopa <ríe> a las mediecitas. <ríe> lo que pasa es que ellos están seteados, los muchachos. <ríe> mira, mira es letra. un artista, ¿eh? <ríe> lo que pasa es que los muchachos están seteados. Claro. <ríe> Luis <Lo ríe> es, que es, que es el coordinador. Claro. mira ¿No? Y Entonces, dice, ya en no, no, eso no, no, lo paran, no, no. paran en la calle y le preguntan: ¿dónde hay punto de vacunación y cosas? Loco? <risa> Luis, gracias por estar con nosotros. Así que, qué bueno que comparte con nosotros en el, en el día de hoy, ya al el fin de semana, para que hablemos cómo anda el programa de vacunación aquí en la provincia de Duarte. Mira, eh, la vacunación sigue viento en popa, todos los puntos de vacuna están abiertos y seguimos vacunando colegios, escuelas. Siempre en espera de que los directores de las escuelas y los directores de los colegios nos llamen, nos ponemos de acuerdo y le enviamos la brigada de vacunación a las escuelas. Entiendan, los colegios comenzaron. Los colegios que no, que no hemos hecho jornada de vacunación, como la Altagracia, hay unos cuantos colegios grandes, esperen la visita del Ministerio de Salud Pública, y tengan a mano una fotocopia de la tarjeta de cada niño porque nosotros lo vamos a visitar. Y que nos esperen con los niños, con los bracitos, con su manguita levantada. Luis, pero ya la clase en los colegios privados ¿Empezó? se iniciaron. Sí, y... pero tenemos muchos colegios que han vacunado. Ah, okay. Pero tenemos unos cuantos colegios que no han vacunado. Okay. Ojalá y sea que ya los niños lo hayan llevado a vacunar anteriormente a los centros de vacunación y estén todos vacunados. Por esa supervisión. Pero bien. vamos a hacer la supervisión. Doctor, hay que hacerla. Aparte del tema de la vacunación, hay un tema que a mí me, me preocupa, pues en el día de ayer, el Ministerio uh -huh. de Salud Pública anunció y confirmó la presencia de la variante Delta en nuestro país. Y dijo que está circulando en cuatro provincias. Una de ellas es la provincia Duarte. ¿Qué se está haciendo en la provincia Duarte con este tema de la circulación de la variante Delta en nuestra provincia? Mira, yo entiendo que, que debe estar en más provincias. El 93% de los norteamericanos con COVID tienen la variante Delta y de donde más personas recibimos del exterior es de Estados Unidos pero aquí en San Francisco de Macorís nos dieron positivo dos personas de las cuales uno está fallecido que es un doctor peruano que murió aquí en el siglo XXI y su esposa que ninguno de los dos se habían vacunado esos dos pacientes dieron positivo a la variante Delta, ahora eso hace ya un mes lo que pasa que la PCR se envía a los Estados Unidos y tarda un mes para darnos los resultados. O sea, para confirmar cuál para variante confirmar es. confirmar qué tipo de variante es. Nos dicen que está positivo la PCR, pero para identificar el tipo de variante, entonces nos dura un mes. ¿Qué significa? En, ese, en el instante que tomamos la muestra, nosotros nos dimos cuenta por la agresividad que presentaban los pacientes de que era un tipo de variante distinta a lo que se están tratando normalmente aquí. Por eso se hizo la advertencia epidemiológica y se envió directamente a Atlanta la muestra de ellos dos, donde resultaron positivos ahora. Nosotros inmediatamente cortamos la cadena de transmisión, evaluamos todas las personas que habían estado en contacto con ellos, que eran muy pocos porque estaba recién llegado a Estados Unidos, y gracias a Dios, con esas dos personas logramos cortar la cadena de transmisión. Y no tenemos de ese tipo de COVID que presentaron ellos todos Entonces, no hemos vuelto a tener más aquí en ninguno de los centros privados ni en el centro de entrenamiento de Huiza Por ahí cortamos la cadena de transmisión. Estamos tranquilos por eso. Pero sí, estuvimos la variante aquí. Una persona está viva, gracias a Dios ya está bien, y el otro falleció. Eso es una muy buena y agradable... Sí, sí, eso. Y me mira, el COVID. Por eso se habla tanto de aislamiento y todas esas cosas. De que el que está positivo debe entender que debe aislarse para que entonces no contamine a otra persona. Si, si el aislamiento fuera eficaz, se corta rápidamente la cadena de transmisión y el virus se detiene y no se sigue propagando el virus. Esto, ¿Quiere decir que esto puede motivar a la vacunación también? Claro que sí. Otra cosa, eh, la variante Delta, al que agarra sin vacunarse, lo ponen a prieto. Porque esa es otra variante más sencilla, la gama, la que comúnmente tenemos aquí. Te da el COVID, tú te le salvas fácilmente. Porque es que, señores, la gente que le ha dado COVID, eso no tiene madre. Luis, y que eh, ni siquiera se han dado cuenta que tienen COVID, que han pensado que es una gripe eh, eh, que tienen. Se dan cuenta que tiene COVID cuando pierden el olfato y el sabor. Esa descripción que tú haces de los dos pacientes que se vieron involucrados en esta, en esta variante, es una más agradable noticia porque ya usted acaba de señalar que con eso se corta. Sí, y esa la, muestra el, el, el, se tomó el día 14 de agosto, que fue que se tomó esa muestra. O sea que ya eh, hablamos tras la cámara y regresando a lo que es de cómo va el programa de vacunación anti-COVID me decía fuera de cámara que eh, se va a implementar eh, un sistema como de especie como nosotros decimos, de peinar todas las o sea, razas, toda la, toda se la hacer, provincia se va a hacer un ratrilleo por la provincia completa y se recuerden que hicimos el casa por casa ¿en qué consiste ese ratrilleo? mira, nosotros vamos a caminar distrito por distrito municipio por municipio hasta llegar aquí y terminar con el casco urbano de aquí de San Francisco de Macorís, junto con aproximadamente 150 médicos y enfermeras y líderes comunitarios y los empleados de los ayuntamientos, vamos a trabajar y peinar completamente cada distrito para identificar el que nos falta por vacunar, que quiera vacunarse, el que nos falta por la segunda dosis y el que también necesite ponerle sus dosis de refuerzo. Vamos a hacer eso, vamos se, se mostrará la programación ya la semana que viene. Vamos a arrancar cada, cada zona con un perifoneo primero, anunciándole a la población que vamos a ir y para ver si logramos llegar al 70% que tanto anhelamos. Luis, yo he visto que se han hecho esfuerzos... Eh extraordinario para lograr concientizar a la población de la importancia que tiene la vacuna y muestra de eso es esta variante que se que ha llegado uh -huh. al país y que a quienes más afecta, a quienes más duro les da es precisamente a los es que, que mira, están vacunados. mira, casualmente vacunado. ahora mismo todos los pacientes que tenemos ingresados en los centros clínicos, ninguno está vacunado. Entonces no es, señores, sí, no es un relajo. Sí, sí. Entonces, no, relajo. Luis, dentro de esas acciones, aparte de ese ratrilleo, ese, ese, ese peinar toda la zona que tú acabas de señalar y que ya la próxima semana se le estará dando inicio a esa acción, hay otra acción y que fue anunciada hace dos semanas por la vicepresidenta de la República y encargada del gabinete de salud. Eh, con respecto a, a montar esos centros de vacunación móviles. O sea que tú puedes hacerlo hasta desde tu vehículo. Es buscar la forma, buscar la manera, diseñar la estrategia para que la gente se vacune. ¿Tiene previsto el director provincial de salud que, ese, que esa forma, también ese, ese, ese programa eh, centro de vacunación lleguen también a San Francisco de Macorís de manera... Claro, esos claro, claro que sí, es buscar cualquier manera posible. Y tenemos que ir a los centros de diversión, vamos a ir también. A las iglesias ya nos reunimos, con, nos hemos reunido con ingenieros que tienen mucho personal de haitianos trabajando que están renuentes a vacunarse. Y ya hemos vacunado muchos haitianos en combinación con ingenieros que no le paguen y que no lo contraten. Entonces tiene que venir también una presión de arriba y el empresariado también tiene que ayudarnos. Miren, ningún empresario no es tanto lo que va a perder si no le exige a todos sus empleados que estén vacunados es cada quien poner cada un, granito quien, de arena, un, granito un granito de, de arena, arena claro. y todo se va a resolver. Si todos los maestros se vacunan, si todo el personal que trabaja en educación como conserje y todo eso se vacuna y llevamos a todos los niños mayores de 12 años vacunados y los padres en la casa se ponen siempre en alerta y si alguno de los padres en la casa tiene algún síntoma de gripe, entonces no mande el niño tampoco a la escuela y mande la notificación a la escuela diciendo que hay alguien en la casa que tiene gripe y que puede ser COVID y así nos vamos a cuidar todos. Es un trabajo entre todos. Doctor, con relación al, al tema de la vacunación también, la tercera dosis o la dosis de refuerzo, vemos mucha confusión a veces en la gente, sobre todo en los puntos de vacunación. Que no saben cuáles son las vacunas que requieren, porque creo que bueno, no todas requieren una tercera. Mira, dosis. te voy a explicar algo fácil. Préstame esa, esa, esa, taza, esa taza que hay allí, o la copa, cualquier La, cualquiera la copa, sí. La copa que está más cerca. Te voy a enseñar. Sí. Una demostración una, en, mira, en, vivo. Mire, en vivo. Miren, aquí. esto es fácil. Miren. Si esto es su cuerpo, y vamos a darle un 100% de inmunidad a su cuerpo, entonces usted se pone una primera dosis y le da un 40%. Hasta ahí. Y usted se pone la segunda y le da un 80% de inmunidad. Y entonces usted se pone la tercera y le da un 100%. Eso es la vacuna. Fácil. Primera, segunda y tercera. Está demostrado que nadie con las tres dosis ha sido ingresado. Demostrado. Y si ha sido ingresado, no es por el COVID, o es por una diabetes, o es cardiópato, o por otra cosa, pero no por el COVID. Entonces Y en este caso lo más importante es el COVID ponga, Claro que sí Entonces, si usted se puso la primera Y se puso la segunda A usted después del COVID Le va del COVID de nuevo y lo va a atropiar, No lo va a matar muy, A menos que usted tenga otra cosa más fuerte Pero póngase la tercera para que Cuando ese COVID trate de entrar ahí Va a encontrar la copa llena y no quepa Tengo una protección total ¿Tú entiendes? Fácil. De me de la copa, doctor Correcto <risa> Luis, ¿alguna otra información con respecto al programa de vacunación y esas estrategias que está, se están diseñando para la, ya en las próximas horas implementar y lograr que realmente la población esté totalmente inoculada? No, que le abran la puerta a la vacuna, abran la puerta. Tenemos vacunas suficientes para toda la población y son gratis todavía. Sí. Son gratis, señores. Vacúnense. Y a todos los colegas profesionales de la salud, oigan. También los médicos tienen que empoderarse, porque tú oyes a Waldo Suero, que pelea muchísimo, pero en ningún momento tú has oído a Waldo Suero diciéndole a los médicos, es obligatorio que todo el paciente que vaya a un centro de salud le enseñe su tarjeta de vacuna. ¿Entiendes? Entonces tú encuentras también muchos pacientes que van a los hospitales, como lo, lo encontramos en el hospital de Cenoví que tuvimos hace unos días, y entonces muchísimos pacientes sin vacunarse y los médicos dándole consulta. Eso es un trabajo también Tú comprendes. Que que hacer, entonces ¿no? es muy fácil pelear por re, de reivindicaciones y de sueldo y subanme sueldo y no me pagan. Y la RS que me pagan poco, que me den más. Vamos a hacer conciencia también. Luis, gracias. A mi su... consultorio no va nadie sin vacunarse. No entra. No, no, no. Lo no lo recibe. La secretaria, ah, usted va para el consultorio, no, su tarjeta de vacuna. Todo el mundo tiene que empoderarse porque esto es un trabajo de todos. Es. ¿Tú entiendes? Es Luis, un de gracias todos. una vez más por compartir con nosotros este momentito y llevar esas orientaciones a toda la provincia. Duarte, con respecto sí, a. La... Regálame una mediecita de sí, esa. Te la, voy, te la voy a enviar. Mira, ¿de que se juntó con Nelson. Aprendió y que, aprendió a cuál, esa mediecita. ¿Cuál es Nelson? Nelson, el mellizo mío. El hermano mío. Luis, gracias. Saludo para el doctor Rosario, que de seguro que está en contacto con este, porque antes de entrar al quirófano, el doctor primero se orienta y ve, pone a contacto diario. Así que saludo para, para Nelson. Luis, gracias por estar con nosotros. Sabe que este espacio siempre está abierto a, para manifestar y llevar esas orientaciones, esas informaciones concernientes a lo que es este programa de vacunación anticovid que se ha estado llevando de manera exitosa en toda la provincia de Duarte. Gracias por estar con nosotros.